Además, hay gente que tiene que, que son, que, que son antirruido no, pero no es por el sonido. Eh. Pero porque no se han bañado, ¿eh? Antiruido por el bajo. Ya no por el bajo, porque no se han bañado, eh. Yo estaba me he bañado eh, por el bajo. Bueno, es ¿eh? Señores, es eh, más información. Ustedes saben que se hizo viral una niña que ayer, creo que en esto, no sé si habló de ella. Sí, habló de ella. Las niñas, muy lindas, ellas. Son hermanos. hermanas. Hermanas. Rival. Una se llama así. Eh, Rival, riba, Lady Bare. Desde un baile. <tose> siempre tan amigas, siempre no le quieres tomar. No, no, no, hola, hola. ¿Tú sabes qué, mami? La, la Belina, la Amigas por siempre. Sí, ni, tú sabes qué que mami, ella es el hijo único uh -huh. y ella como que siempre quiso una hembra, entonces, ¿Eh? como, ¿Qué? Que, sí, como que quería forzarme, viendo esa le... novela eh, pero sí. tú no te la tiraste tú te tiraste el padre, soy y luz, Hablo luz clarita a mí lo que me daba risa era que en la escuela, luego que daba luz Clarita, uno, en la escuela no llegaba a la escuela y todas las muchamaquitas pernadas igualitas que lo claritas. Lo claritas. Le quedaba bien a, la, a las chamaquitas la tenían que tenían ir para lo bueno. Porque está mujeres con el pelo Ah, malo? No, mira. <risa> <risa> eh, eh, había había los, los moños malos, le quedaban así como dos tubos de agua. Y le, y le, y le ponían trenza y unas bolas que le ponían a la muchacha. Ahora ahí, su madre, lo ah, lo daban. ¿Y no, y no, digo? no pudo lograr el objetivo. El diario de Daniel. Ay, ¿cómo es la canción? En el diario de, de Daniela, Daniela han surgido tantas cosas. Ay, ay, no, pero hay que buscarla. Eh. Hay que buscarla buscar, buscar ahí. ¿Cuál era, cuál era otra? Ella es la otra? El diario de Daniela. La otra es cómplice, creo que se llamaba. Una, eso era mexicano, ya tú te estás metiendo para el valor mexicano. No, porque eso es que, neto, pero ya diario no de Daniela es mexicano. Eran todos, eran todos mexicanos. Ay, no, porque eso <risa> es tiempo, imagínate. <risa> ¿Cuándo? Es? Todos son no, no, americanos. Es ahora que está subiendo la colombiana. Y no, no, no, todo era mexicano, mira. Ya de Daniela, mexicana. Eh. amigos por la siempre. Marita. Mexicana. Luz Clarita, María Belén. No rebelde eh. rebelde, ¿Cómo se llama? La muchachita esta que ahora es famosa ella. El copyright de esto. <risa> ¿Cómo era que, llegar... que llamaba a la otra? Quería clarita, Había otra? Había otra, no me acuerdo de nombre Que también era otra muchachita que se hizo famosa eh, No me acuerdo de nombre Había una que llamaba el niño que vino del mar Oye, ¿sabes? Yo, porque yo con mi mamá oye, Imagínate tú, yo con dos hermanas Mi mamá, ah. ¿quién controla? Hace ya, ¿quién controla la televisión? Ella, pero yo le daba el chance, porque después tú sabes que cuando llegaba la tarde, de muñequito, había que matarme a mí. A mí había mí, que matarme, quitarme a muñequito de ahí. ya Oye, no llegaba... cuando, cuando la daban a las 3 de la tarde, se le. ¿Cómo el tú bailabas, ya de Daniela? Dale, dale, con eh. el día de de eh, Daniela. Daniela. <risa> no, sabe, pero Daniela? ese era el amor. Eh, espérate, esto. Yo, tu yo tuve tres amores platónicos. Ay, ¿Cómo frío, que se llama? Es, es amor platónico. No, no, yo me enamoré. Eh, no, no. Eh, sí. Mi primer amor platónico fue Isha. Yo saltando, está... saltando, saltando y salta. Oye, oye, blanco. Ven, ven, Isha dura, ven. Y salta. Eh, no sé y cómo. Salta. y salta Ey, y salta Ey. y salta Ey. y salta. ahora está Ey, y ahora Irving se está dando vida. El esposo, el esposo, Ey, el esposo de, de Irving. De Irving Ahora, y, y ya fue mi primer amor platónico. Mi segundo amor platónico fue Daniela. El diario de Daniela. Ay, el primer bueno, amor escucha, que yo me quedaba tercero, loco. Y el tercero fue, que todavía se ve bien, que todavía está durísima, Belinda. ¡Ah! Okay. No. Oye, oye, oye. Belinda. Escúchame. Ey, escúchame. Hey. ¡La supadora! Hey. He llegado con amor. La Supadora. Y yo ahí ¿eh? ve. Adivina, adivina cuál ¿Qué, ay, qué Era lo que era la la maquillaba corta. de la novela Supadora. Adivinen quién era. El, el bendito narrador de Telemicro. qué, qué, qué ay, Dios ay, mío! ¡Ay, ay, ay, sí! Y esta noche. No. Luis Alberto. No, no, no, no, no. <ríe> Tenemos que hablar. <ríe> y después rato. ¡Ay! ¡Toma lo que te mandan! Oye, <ríe> ese es el narrador más bacano. No sé si ya está todavía. soy padre. Lo narran. Yo me ponía loco. Entonces, el esta, ella, ella salía así, con un pintalabio rojo candela. Dije, supera. Con un, con un, rojo, Dique, con un tú tú vestido tú rojo. Tú? Y yo ahí. ¿Cuál es ah. la mala o la buena? La buena. Porque no, que tú que hacer la gente se la de la mala, la buena, la, la buena era sumisa y hacían edad. No, no, no y la mala hacía sí así, ve la mala. A mí me daba risa era que los papás flaco, de uno, los los papás de, de uno decían dije ya, dame, esta, dame, dame. Esta, esta, esta sí me cae mal a mí, pero un papel. Dale, dale. La supadora la, la mala, canta, canta la canción. La supadora tirirí, esperando pues. Esa era la mala, esa era, <risa> <risa> esa era la mala. No, <risa> <risa> Entonces, las niñas que se hicieron virales, la que asopló la vela, que fue la provocadora sí. ella, que ella era la maligna, sí. sí, porque la otra... Pero ella no pierde el swing, pon, pon el video, <risa> ella no pierde el swing, ella hace su tollo, le jalan los caballos y sigue ahí ella. ella no la que asopló la vela, pide disculpas, porque son brasileñas ella ellas son brasileñas, sí, samba. ¡Samba, ¿No? Brasil! ¡Samba! Entonces, la que asopló la vela pide disculpas por el acontecimiento que sucedió de esta trágica cosa que pasó. No, que eso lo no han usado. A mí me lo han mandado. Ese eres tú y ese soy yo. Sí, ¿Y ya? <ríe> sí ya, ya está haciendo comparaciones. Por cierto, nuestro amigo Don Miguelo tiene razón. Don Miguelo dijo... Muchas personas criticaron a Don Miguelo por el bailecito de él. Y la gente está compartiendo cuando una niña agarra y le está dando los moños. Porque eso es verdad. Sí. Está dando golpes. Tiene, ¿Tiene razón, Don Miguelo, ahí. tiene razón. En el sentido de uh -huh. que no estábamos dando vida todito con ese video. Uh -huh. Y cuando estaban ahí, ahí uno lo criticó ahí. Uh -huh. Pasamos a otra información. ¡Ah! ¡Ay, no, no quiere hablar! Me hablar me eh. Me ¿Eh? no me hable. ¿Eh? No me hable. No ¿Eh? ahí no, no quiere no, hablar no, entonces no, los ni, las niñas no, no pidieron, pidieron, pidieron pidieron disculpas la niña pidió disculpas y fue muy bonito porque ustedes saben que Tal, eso no, pasa no, entre manos sí, sí, porque parece que parece que la, la cumpleañera jode mucho también que <risa> ella le, le apagó eso porque hay que ver la parte hay mucha gente, ¿Seguro? yo creo que la comida le dijo de que yo me voy a dar vida ahora <risa> <risa> me voy a vengar a mí lo que y no puede la ¡Eh, María, eh! no puede la vela. María, la, no puedo apagar la luz De papá Tarima. No, pues sí. más que quieran sí. Atención Ede eh, Norte, hablando de luz Yo no puedo pagar 4 mil pesos de luz Donde hay dos bombillos y una nevera El abanico le hago así Que no, no prende, eh, eso es cada día Que prende el abanico No días. puedo pagar 4 mil pesos de luz a la o pongan seguridad buena en el de noche, en todos esos lados, porque no, voy a reclamar. Que, con luz sí, pero no la de noche. No, no, no. Yo tengo plata. <risa> Pablo Coelho, velo <pero> aquí. <risa> por la disculpa, la disculpa de la niña. La, <risa> hasta poeta güey, en la buena, güey, Entonces, esta linda novela de estas dos niñas finalizó cuando la niña que asopló la vela pide disculpa yo pensaba que iba a pedir disculpas a la otra, porque la otra la dio con tanto deseo. No, pero <risa> ese rayo, mira mira, mira, mira, fue Fue su Saiyajin. Ella se... ¡Ya! ¡Ah! Cuando estaba con que con quillaba, mira, así mismo fue. Mira. ¡Ay! Agarró el poder. Y lo agarró por los moños, la pobre muchacha. ¡Ay, hombre! ¡Ay, pobrecita! ¡Dios mío, ¿eh? la vida los muchachos fácil los muchachos ahora son, los muchachos son eh, un terremoto yo, yo, tengo una, yo tengo una chiquita y tengo dos sobrinos eh sí, y activarse activaron Chí. activaron los anormales para eh. pa'lante que vamos esto flow no mañana ya ustedes saben mañana mañana bye bye sí. <risa> la usurpadora la usurpadora Tenía que poner la cancioncita en esto ahí.